directamente al tema de hoy, es el tema del de alma del dinero. Estoy leyendo, como digo, el libro de Lynn Twist, te dejo aquí la fotografía, The Soul of Money. Me ha cambiado la percepción y todo lo que aprendo lo comparto aquí, así que te lo comparto. Dice prácticamente, vamos a ver, prácticamente es Lynn Twist. Habla de que el dinero trae energía, igual que todos los objetos que usamos, todo trae energía, igual que nosotros transmitimos energía, ¿vale? Hay personas con las que te cruzas y tienen una energía negativa y otras personas que tienen una energía positiva, ¿cierto? Se nota muchísimo. Ella lo que explica en su libro es que tienes que ver de dónde viene tu dinero. Por eso saca tu libreta de trabajo, vamos a meternos en el tema directamente. ¿De dónde viene el dinero? Apuntando de dónde viene. Así de claro, ¿de dónde te ha venido el dinero del último año, por ejemplo, o de los últimos dos años? Me gusta, si me da mi ejemplo propio, yo me da cuenta que mi dinero del último año ha venido de americanos que me humillan. Así de claro. De extranjeros que me humillan. ¿Cómo no me va a ir bien si el dinero trae la energía de humillación? ¿Te das cuenta? Yo, para mí ha sido impresionante, por eso lo estoy compartiendo aquí en este, en, en, en este show de hoy. O sea, ¿dónde viene el dinero? Tienes que verlo directamente. ¿Qué energía trae? Te lo están dando personas con, con buena energía, te lo están dando personas con mala energía, cómo te pagan a ti tu, tra tu trabajo, cómo te, eh, te llega, has tenido que pedir por el dinero y con reticencia te lo han dado. Todo eso es una energía que el dinero trae. Y luego tú, lo mismo... ¿Dónde lo llevas? Segunda pregunta, ¿dónde lo pones? ¿Dónde lo estás poniendo? Apúntate, lo estás poniendo en, en las cosas básicas de supervivencia, como comer, beber, cagar, bueno, así básico. Lo estás poniendo en tus mascotas, eh, lo estás poniendo en adicciones, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, lo estás poniendo en transporte, lo estás poniendo, ¿qué? En belleza, en viajes, ocasiones especiales, en ropa... En, o en llevar tu negocio al siguiente nivel, eh, ¿en qué lo estás poniendo? ¿En qué lo estás poniendo? Apúntalo. Tercero que dice el libro, ¿dónde quiero que vaya realmente? Y eso también lo, a mí lo que, me, lo que me llamó muchísimo la atención, ¿dónde quieres que vaya realmente el dinero? Aparte de, de lo que acabas de anotar, ¿dónde quieres que realmente vaya tu dinero? Yo me di cuenta que donde yo quiero realmente que vaya mi dinero es a sanar y cuidar y construir mamás fuertes que estén pro-vida. Ahí es donde yo quiero realmente el dinero. E invertirlo en mis negocios. Así con ese análisis me di cuenta de que entonces no quiero invertirlo ni en belleza, ni en ropa, ni en adicciones, ni en otras co muchas cosas. Ese es el análisis, como este, estoy ya aquí con mis anotaciones mismas que he hecho yo, ¿okay? Pregúntate esas preguntas y anótalo en tu cuaderno de trabajo también. Repito, ¿de dónde te viene el dinero? ¿Qué energía te trae? ¿Cómo te lo están dando? ¿De qué relaciones te, eh, te vienen? Luego, ¿dónde lo estás poniendo? Anótalo perfectamente dónde lo estás poniendo. Lo tercero, ¿dónde quiero que realmente vaya? Aparte de dónde lo estás poniendo, ¿dónde quieres realmente que vaya? A lo mejor lo quieres poner para tus hijos y te estás dando cuenta con esa lista que o sea, no lo estás poniendo ahí, no lo sé. Y luego también, ¿qué energía para los hijos? ¿No? Entonces, lo que recomienda el libro es que realmente analices eso y pongas entonces una nueva afirmación en tu vida. Si te ha llegado por X, nos estás poniendo ahí de llegar, y realmente quieres que vaya a Z, que entonces empieces la afirmación por dónde, de dónde viene, donde realmente quieres que venga. Si tú quieres que venga de buena energía, de buenos compatriotas, por un trabajo que te honra, por un trabajo que te ensalza, por un trabajo que te, eh, que te admira y que te elogia, esa energía que trae el dinero va a traer eso mismo ¿te das cuenta de la diferencia de un dinero que llega que te, que por humillación o un dinero que llega por honrar esa energía ¿cómo va a afectar eso en tu vida? no lo sé la verdad no tengo ni idea todavía porque como te estoy compartiendo aquí sinceramente lo estoy aplicando, lo estoy aprendiendo ahora veremos a ver en una semana en unos meses a ver cómo nos va pero ya es un cambio de energía y con eso, a mí se me gusta entonces llevarlo al siguiente nivel digo, ¿qué más puede traer energía? Y me di cuenta de las relaciones. Las relaciones también traen su energía. Y analizándolo con, con, mi, con mi broker, nos dimos cuenta de que había una persona, un agente, nuestro equipo, que criticaba siempre a los demás. Que cada vez que él lo veía, o yo lo veía o, o sepa, por separado, criticaba a los demás. Que es eh, familiares, o a novias, o a personas, o a, a lo que sea. Ahora no nos habla. Ahora se enfada con todo el equipo. Pero analizándolo con mi bloque, nos dimos cuenta de que si es que estaba cantado, estaba cantadísimo. Si traía la energía de la crítica, obviamente que nos iba a criticar también. Una persona que critica a todo el mundo, critica a todo el mundo. Y ya está. Y es así. Entonces... Con ese análisis te recomiendo también eso que analices qué energía traen tus relaciones, ¿no? ¿Te eh, llevan la energía de la humillación o llevan la energía de la honra? Las dos H's, la humillación o la honra. Analiza tus relaciones también. Y lo último, lo tengo aquí, ¿cuál era el análisis? Ah, de tus pensamientos. El alma de tus pensamientos. Igual, tus pensamientos llevan la energía de la humillación, mmm que te he visto, o de la honra, la de, ay, qué buena, qué bien la has hecho, Madalena, o sea, entiendo el ojo y que te ensalza, esos tres niveles, analiza de verdad la energía que trae el dinero, las relaciones y tus pensamientos, porque ya te estás dando cuenta de que todo influye en la vida, y eso es lo que me gusta, esta es la carrera de la resiliencia, es justamente salir de ese invierno en nuestra vida y llevarla a un verano eterno, todos podemos elegir dónde jugar. Entonces, elijamos el parque que realmente nos gusta, ¿no? Te quiero. Que vayas bien. Que tengas una linda semana. Chao.